de la escuela preparatoria doctor camerino juárez toledo agradecemos el recibimiento y compañía del personal académico alumnos y alumnas administrativos y administrativas de este plantel saludamos con entusiasmo a quienes forman parte de la comunidad estudiantil científica y académica y y a las y los que nos siguen a través de la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recibimos a todos y todas con un afectuoso aplauso. Iniciamos con las palabras de bienvenida que nos brinda la ingeniera Edith Hernández García, directora de la Oficina de Conocimiento Abierto. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, les da la más cordial bienvenida a esta actividad que está por cerrar justamente las actividades de la Semana de Acceso Abierto. Semana que lleva por título Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural. Para nuestra institución ha sido una semana de diversas actividades abordando temas en derechos de autor, temas de licencias Creative Commons, licencias en abierto, así como también nos ha permitido escuchar la experiencia de dos de nuestras revistas institucionales con mayor reconocimiento y con mayor alcance en los índices hacia la, hacia la visibilidad de la producción. Estoy hablando de las revistas de Convergencia y Periplo Sustentable. Son eh, dos experiencias que hemos escuchado y que, bueno, temas que nos permiten reflexionar y que nos dejan a nosotros como institución justamente esa reflexión de que sí importa cómo abrimos el conocimiento, si sí importan los, los mecanismos, si sí importan los modelos de trabajo y que de alguna forma esa forma de cómo abordar el conocimiento y hacerlo visible nos dará el beneficio para poder acceder al mismo. Bienvenidos a todos y todas, muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje del director de este plantel de la Escuela Preparatoria, doctor Camerino Juárez Toledo. Muchas gracias. Primero, eh, saludarlos a todos ustedes, decirles que es un gusto verlos de manera física, de manera presencial… Afortunadamente parece que esta situación de, de la pandemia está pasando poco a poco e iremos haciendo este tipo de actividades cada día más. Eh, doctora María José Bernaldez, eh, compañera y amiga, también debo decirlo, estudiamos juntos, de hecho la, la maestría nos tocó en la Facultad de Derecho. Bienvenida a este plantel. el día que guste aquí estamos. Edith, amiga también, la conocemos ya desde hace muchos años, trabajamos juntos también allá en el edificio administrativo. Eh, felicidades, muchas gracias y qué bueno que, que estén haciendo este tipo de actividades. Y por supuesto al ponente Carlos Hernández, que nos va eh, hoy a dar algunas acciones relacionadas a todo el acceso abierto. De manera muy rápida, muy general, yo quiero eh, comentarles que la universidad tiene tres fines, son, son conocidos. La docencia, ustedes lo saben, en el aura lo ven, ven cómo los, los… me voy a quitar tantito el… el perdón, eh, no es tan sencillo, sí, el aire se va. Eh, en el aula ustedes lo ven cómo los profesores imparten la cátedra dirigida a todos ustedes y extender el conocimiento como tal. Otro de los fines es extender la cultura, el arte, cosa de, de lo cual nosotros podemos observar, por ejemplo, en la ofrenda que está aquí afuera, que podemos ver el arte, la cultura, y ustedes dirán, eso no es para la parte educativa, no exactamente, pero… No solamente debemos alimentar la mente en una universidad, debemos alimentar el espíritu, el alma. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos y tenemos que hacer como universitarios. Y por supuesto el otro punto es la investigación. Una universidad pública autónoma tiene la obligación de realizar investigación formal y esta investigación esté en acceso para todos. Por eso se llama acceso abierto, democratizando el conocimiento. La democracia es tener acceso, no solamente es votar, luego la confundimos solo con el voto, es tener acceso a una educación, al conocimiento como tal, a como nosotros eh, lo, lo, lo podemos visualizar y entender, por supuesto, con ese fin de mejorar nuestra sociedad día a día. Y parte de esta de esta situación sobre investigación, sobre conocimiento, la extensión de la, de la cultura, del arte… Eh, es a lo que vamos hoy a observar y platicar un poquito. Yo muy contento cuando Edith me habla y me dice oye, vamos a hacer la clausura de este evento que han venido haciendo diferentes actividades presenciales y a distancia eh, en toda la universidad, le digo con mucho gusto, en la prepa 1, afortunadamente, estamos trabajando los, los tres eh, fines, la investigación, la docencia y, por supuesto, la cultura. Y ustedes, eh, jóvenes, desde esta edad tan temprana, seguramente ya están teniendo una idea de qué quieren estudiar. Y en la licenciatura que ustedes elijan de nivel superior, y, y estoy seguro que, que van a estar ahí, voy a dar un dato, es que apenas tuvimos el tercer informe, perdón, todavía no quitan el letrero de atrás… Y, y fíjense que un dato en donde yo resumo prácticamente su estancia de todos ustedes, cuando nosotros entramos a, en el 2018, los jóvenes tenían eh, que realizaban examen solo en la OAM de PREPA 1, entraba el 52%, es decir, de 100 alumnos que hacían examen para una licenciatura en la OAM, entraba el 52%. Hoy en día y con las acciones que hemos implementado, con, eh, con el ejercicio de tutoría, con, con el curso que se les da a los de sexto semestre para su preparación de examen, con todo lo que se lleva en este plantel, hemos ido aumentando afortunadamente cada año y este año la última generación que egresó y de los alumnos que hicieron examen solo en la UAM, entró el 73%. Estamos hablando de un aumento de más de 20 puntos, es lo que más les importa. Ustedes se van a terminar la prepa, pero a ustedes lo que más les importa es entrar a su licenciatura, a la que ustedes quieren, y prepa 1 les está dando esa garantía. Y a donde quiero llegar, desde la licenciatura, en el nivel superior, donde ustedes estén trabajando, van a seguir trabajando estos tres puntos, la docencia, la cultura, y por supuesto los van a ir enfocando a esa investigación que algún día seguramente muchos de ustedes van a realizar y la van a exponer no solamente en su facultad ni en el Estado, sino en el mundo entero. Muchas gracias y muchas felicidades, gracias por acompañarnos y bienvenidos siempre aquí a su casa, a la prepa 1. Orgullo, prepa 1, jóvenes. Pedimos a nuestras autoridades en Presidium, favor de tomar sus lugares en la primera fila de este auditorio. Participa con la reseña curricular de nuestro conferencista invitado, la maestra María José Bernaldez Aguilar, defensora titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muy buenos días a todas y a todos. También para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en esta clausura de la Semana de Acceso Abierto. Como titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, debo de decir que también el acceso al conocimiento es un derecho, entonces es muy importante que nos, ustedes lo conozcan, conozcan sus derechos y que los hagan valer. Eh, y por cierto, bueno, la Defensoría de los Derechos Universitarios, ustedes la tienen aquí a algunos metros, entonces yo los este, invito a que, a que nos conozcan, no solamente cuando haya quejas, sino también para difundir estos derechos. Y yo tengo el, el honor de presentar a mi amigo también, y universitario de, mucho, de, muchos, de muchas batallas juntos, Carlos Hernández Zarza. Él estudió la licenciatura en comunicación, cursó la maestría en periodismo digital en, las, en el Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara, es comunicólogo como un dedicado al periodismo desde hace más de 15 años. En, 20, en 2020 se hizo acreedor al segundo lugar en la categoría de ensayo de periodismo de investigación, del primer concurso nacional de periodismo de investigación y aplicaciones de información pública, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el trabajo Exceso de Discrecionalidad, Periodismo frente a la Cultura del Secreto. Obtuvo el premio Conacit de Periodismo en Ciencia y Tecnología de 2017 en la categoría de Radio, es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia desde 2018 y obtuvo también el segundo lugar en el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Áviles Fávila en la categoría de Nota Radiofónica en 2019. Es uno de los dos compiladores del libro Narrar la Ciencia, una mirada desde el periodismo editada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo los dejo en su presencia. En estos momentos, se imparte la conferencia, like y comparte. ¿Es esto el Open Access? Por el licenciado Carlos Hernández Zarza. Gracias. De, de, de, de entrada, agradecerles a ustedes por estar aquí. Es el esfuerzo que representa, pero además el entusiasmo que implica el que estemos hoy reunidos. Después de tantos meses, eh, platicaba con el director me comenta que poco a poco se han venido reanudando algunas actividades, está eh, pues entre el 15-20% reanudando poco a poco las actividades y eso pues nos da mucho gusto, hoy esto es posible gracias a lo que vamos a abordar, gracias a temas como el acceso abierto al conocimiento, es posible que estemos hoy reunidos. Entonces quisiera eh, pues iniciar, Agradeciendo a Marijó, a Edith, por supuesto, por esta invitación, a quienes nos observan ahora por las redes sociales, que ha detonado esta pandemia, ahora las transmisiones en línea. Y me gustaría pues, eh, arrancar con esta ponencia, pues, eh, fomentando un poco el diálogo y la reflexión con el título de la misma. Adelante, por favor. Like y comparte. Y me gustaría que alguno de ustedes me dijera… Si no sabe qué es un like, ¿alguno desconoce el, los likes? ¿Quién no tiene redes sociales? ¿Quién sí tiene redes sociales? Todos tenemos redes sociales, prácticamente todos. Y ahora en la pandemia, efectivamente nos ha detonado el diálogo y la plática a través de redes sociales. Y entonces creo que tenemos muy claro qué es dar un like, y a qué se refiere con compartir. La dinámica de las redes sociales está muy relacionada con el entorno, eh, pues digital, con la virtualidad. Y eso es lo que busca este movimiento de open access. ¿Es esto el open access? En realidad, lo que vamos a ver a continuación es un recorrido por el espíritu del acceso abierto. Alguno de ustedes, alguno, pues, ha tenido conocimiento de qué es el acceso abierto, ¿alguien se animaría a decirme qué es el acceso abierto? ¿Algún chico? Bien, lo que busco con esta presentación es dejarles, es dejarles el concepto general de acceso abierto y que a partir de aquí ustedes puedan tomar decisiones más adelante, porque la información, que es lo que fundamentalmente funciona hoy en día la virtualidad, nos permitirá tomar mejores decisiones. La siguiente, por favor. Vamos a arrancar entonces con la pregunta inicial. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Es una pregunta que se va a repetir permanentemente. Es una pregunta que quizá ustedes de manera interna la han hecho, que quizá entre familia se han realizado. Y es una pregunta que va a detonar muchas cosas, entre ellas la virtualidad. De entrada, la siguiente, por favor. Es, es parte de, de las experiencias personales. Creo que nos dejó. Eh, compartir pantalla. Compartíamos pantalla para todo. ¿Alguno de ustedes eh, no, no tuvo la posibilidad de compartir esta pantalla, de, de estar en la virtualidad en esta pandemia? Creo que a todos nos fue acercando más a, a los equipos de cómputo y aprendimos con ellos a interactuar. Hace casi un año tuve la posibilidad de acudir a una conferencia también en un espacio similar. Eh, hablando acerca del periodismo de ciencia, pero definitivamente no es lo mismo hablar sin público, solo con una cámara, hacerlo de esta manera, porque esta manera nos permite interactuar, conocer las reacciones, escuchar algún comentario, eh, revisar la interacción que puede desarrollarse en este tipo de encuentros, pero el confinamiento nos dejó eso, interactuar con una pantalla, con una cámara, saber cómo nos sentíamos, qué decíamos, expresarnos frente a una pantalla y sin lugar a dudas eso nos cambió la dinámica, nos modificó muchas de nuestras actividades y de entrada, bueno, seguramente algún profesor les habrá dicho ¿me compartes tu pantalla? No te estoy viendo, ¿me compartes por favor? El concepto compartir fue habitual, el compartir una presentación, el compartir algún comentario interactuar en la virtualidad, compartir, compartir es lo que quiero que, que vayamos acentuando en esta, a lo largo de los próximos minutos. También nos permitió compartir el outfit que llevábamos, no me van a mentir porque yo tengo una hija muy similar a su edad, en la que nos permitíamos o nos dábamos oportunidad de estar a veces en pijama ¿no? y a veces con camisa, imagínense, ese bueno no se imaginen conmigo eso por favor, quiten eso de su mente, no lo hagan, pero definitivamente en algún momento el outfit, el compartir esta manera, este sentir, nos permitió eso, nuevamente viene la idea de compartir, viene la idea de hacer público algo que nos ocurre, algo que nos pasa, bien, la siguiente por favor pero también nos permitió acercarnos a redes sociales nuevas, recientes. ¿Conocen ese logotipo? ¿Quién lo conoce? Levante la mano. ¿Tan poquitos? No estoy seguro de que así sea, pero bueno. ¿Saben lo que ocurre en un minuto en internet con esta red social? En un minuto. En lo que llevamos de, de esta pequeña charla, en un minuto es instalado en el mundo 2,700 veces, 2,700 veces es instalada TikTok en algún dispositivo móvil. En un minuto, en un minuto, son vistos 168 millones de videos en un minuto de esta red social. Esto de acuerdo a la estadística que nos regala Domo, una empresa dedicada a a elaborar este tipo de estadísticas en redes sociales y que ha llevado el seguimiento. En un minuto ocurren con el resto de redes sociales muchísimas cosas, es decir, la virtualidad, la información que ustedes generan, los bailes que ustedes generan eh, y todo lo que se va generando en redes sociales como TikTok, va moviéndose y va circulando en el mundo de una manera impresionante, ¿alguien se había imaginado esta cantidad de millones de videos que se reproducen en un minuto? ¿Alguno conocía el dato? ¿Saben qué se hace con esa información? ¿Hacia dónde se va? ¿O hacia dónde se irá en unos años? ¿Habrá capacidad suficiente para recopilar esa información, para utilizarla? ¿Alguien la utilizará en algún momento? La verdad es que son preguntas que me gustaría dejárselas a ustedes para que ustedes pues, me las respondan, porque sin duda, estoy casi seguro que alguno de ustedes eh, que, que forman parte de esta comunidad de Orgullo Prepa 1, estará de este lado explicándole ahora a jóvenes en 10, 15, 20 años, qué ocurre con las redes sociales y qué ocurre con él, acceso abierto y con la virtualidad. Estoy prácticamente seguro y espero que así sea. Bueno, en 2020, la cifra del año pasado, esta red social alcanzó mil millones de usuarios. Mil millones. ¿Imaginan esa cantidad? ¿Mil millones? ¿La imaginan? Yo de verdad es que no, no logro imaginar que son mil millones de usuarios, Sé que en el planeta estamos cercanos a los 8 mil millones de personas. Así es que una de cada ocho personas tiene ya acceso a esta red social. Una de cada ocho, que en su mayoría son jóvenes como ustedes. ¿Alguien lo ha aprovechado para exponer alguna clase, por ejemplo? ¿Me levanta la mano? ¿Lo ha aprovechado para.? <risa> ¿Lo ha aprovechado quizá para.? ¿Revisar algún material de alguna tarea? ¿Nadie? ¿Lo ha aprovechado para bailar? ¿Nadie? Ok, como que no estoy sintiendo que sean sinceros. <risa> ¿Alguien lo ha aprovechado para… Eh, híjole, se me va el, el, el término, pero entiendo que es mover los labios eh, detrás de una pista… ¿Alguien lo ha hecho? Ah, vaya, ya ven, su compañero está siendo honesto. <risa> Estoy seguro que muchos hemos encontrado alguna utilidad en las redes sociales, quizá en su mayoría o el mayor porcentaje es eh, fundamentalmente para entretenimiento, pero la verdad es que la virtualidad también nos permite acercarnos al conocimiento, al contenido la siguiente por favor, quisiera que me dijeran qué ocurre cuando, cuando no podemos compartir nuestro contenido, qué pasa cuando eh, queremos revisar a lo mejor algún video y nos dice en tu región no es posible que veas este video, qué ocurre cuando eh, por alguna razón nuestro contenido fue bajado de la plataforma, qué pasa cuando no logramos que nuestros amigos le den like, y nos digan, es que no se puede compartir, dame acceso por favor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre generalmente? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sensación les deja eso? Cuando no se puede acceder, cuando no se puede compartir, ¿acaso frustración? Levante la mano quien diga, sí, frustración, ah, ok, ok, bueno, exacto, ¿no? Y entonces, la siguiente por favor, y entonces quizá nos aparece esta carita, ¿no? quizá lo expresamos de inmediato en el WhatsApp y decimos, híjole, no es posible, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, ¿por qué es importante compartir de manera libre? ¿Por qué es importante que los datos, que la información circule? Porque nos permite socializar, ¿cierto? Estoy seguro que en el confinamiento muchos de nosotros por momentos nos sentimos desesperados de no poder salir. Estoy casi seguro que muchos, al estar a veces en familia o a pesar de que estábamos en familia, sentíamos esa necesidad de estar con alguien cercano, alguien que no fuese de nuestro círculo, ¿cierto? Esta sensación sin duda de encierro, de no poder salir, de no poder ver más allá, es, es lo que se busca romper con este, esta eh, corriente de acceso abierto, de open access. Se busca compartir. Se, burca, se busca que los conceptos, las ideas, el conocimiento se comparta libremente. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando logramos, logramos compartir, al menos en nuestras redes sociales, pues lo que buscamos es esto. ¿no? Son likes. que se. Que se ¿Logra en las redes sociales? Pues más seguidores, comentarios, interacción, se logra incluso monetizar. ¿Alguno ya ha comenzado a monetizar en su TikTok? ¿no? ¿En alguna otra red social? ¿Todavía no? ¿Qué esperamos? Nah. Bueno, está bien, está bien, con calma, no hay prisa, no hay prisa, está muy bien. Eh, el punto es que la interacción, la virtualidad, el compartir libremente nos permite o nos genera movimientos cada vez eh, eh, digamos, más altos o metas más altas. No se trata solo el hecho de compartir, se trata el hecho de generar algo más. Eso es el open access. No se trata solo de colocar a la información científica libremente, se trata de compartir, de generar comunidad, de que alguien que tiene acceso a ese conocimiento desarrolle otra cosa. Y hay un ejemplo bien interesante, en esta pandemia. algunos de ustedes saben en cuánto tiempo se desarrolló la vacuna contra la COVID? ¿Cuánto tiempo tardaría en desarrollarse una vacuna, generalmente? ¿Cuánto? Un año. Un año. Ok, veamos los datos, por favor. La siguiente. En el terreno científico, Importa también la libertad de compartir y acceder al conocimiento, sobre todo en épocas o en espacios o en momentos como estos, donde hay una emergencia, donde tenemos que salir rápido a flote, donde se tiene que encontrar o donde se tiene la necesidad de encontrar lo más pronto posible una solución a este problema. La siguiente, por favor. Y entonces llegaron las vacunas, mediante la información que se logró compartir. Y ahorita vamos a, a conocer el dato, en cuánto tiempo se desarrolló una de tantas vacunas que continúan aún en desarrollo y algunas que continúan también eh, explorándose su eficiencia, su eficacia. Pero la información, la primera que se compartió de inmediato, tras conocer los detalles de este coronavirus, fue el ADN del virus SARS-CoV-2, fue lo primero que se compartió. En China, ustedes saben, ya casi dos años de eso, que surgió el, el, el virus y de inmediato los científicos comenzaron a revisar los datos, a estudiar este virus, esta variante. Elaboraron y lograron eh, desarrollar la información de su ADN y lo compartieron al mundo de inmediato. ¿Por qué es importante compartir? La siguiente, por favor. Un proceso que lleva años, se redujo a meses, y vamos a ver qué tanto. La siguiente, por favor. Una vacuna en general, con datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, y bueno, datos que se han replicado en, en, otros, en otros portales, una vacuna suele tardar más de 10 años en desarrollarse y conseguir su autorización. Diez años. Nos hubiéramos tardado diez años, hace no mucho tiempo, en desarrollar una cura, en desarrollar una vacuna. En esta ocasión bastaron solo dos meses de haberse publicado la secuencia genética del SARS-CoV-2 para desarrollar la primera vacuna experimental. Solo dos meses de entrada tuvo que compartirse la información del ADN, la secuencia genética del virus SARS-CoV-2. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene hoy en día compartir la información? Hoy en día compartir el conocimiento y los desarrollos y las innovaciones científicas son fundamentales, porque nos permite, digamos, en términos muy coloquiales, darle like a lo que ocurrió, a lo que se desarrolló y compartir de inmediato. Hoy en día, si algo importa, es la información con las que ustedes tienen. Quizá ahora, en este regreso a la normalidad, cuando podamos regresar a clases ya de manera mucho más habitual podrán conocer el estado de ánimo de sus amistades, de sus amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y si les dice, me siento alegre, quizá a ustedes puedan llevar un outfit para, para la fiesta de la tarde, ¿no? pero si no, quizá puedan ir de otra manera o prepararse para apapachar a su, a su amigo a su amiga. Es decir, la información de inmediato nos permite tomar una decisión. Y esto es lo que hicieron los científicos. Tras la información, comenzaron a desarrollar conocimiento y las vacunas. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue el tema del desarrollo de esta vacuna? Que ya lo anticipaba un poco. La siguiente, por favor. Compartir el conocimiento. La que sigue. Esta es una uh, lámina que logré sacar de la Organización Mundial del Comercio, ellos elaboraron una infografía muy puntual, pero me parece que muy certera, quizás se ve, se ve muy, muy lejos, pero aquí sintetiza la manera y las instituciones que compartieron el conocimiento para el desarrollo de la vacuna. Y entonces participaron universidades e institutos, participó la iniciativa privada, participaron los gobiernos, y participaron también organizaciones no gubernamentales, todas entre ellas compartiendo datos e información. Um, seguramente han escuchado el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca, ¿cierto? Oxford, una de las universidades más importantes en Reino Unido, tuvo este acercamiento con la iniciativa privada para el desarrollo de una vacuna. Seguramente han escuchado la Sputnik B impulsada y desarrollada por un gobierno, el gobierno ruso. Bueno, también los gobiernos participaron, pero sin duda lo que ha permitido el desarrollo de, y, y, y pues que hoy contemos con tantas posibilidades de vacuna, es esta posibilidad de compartir el conocimiento. Entonces, tenemos ahí aquellas entes que participaron en el desarrollo, pero además algo bien interesante, la propiedad intelectual, esta, este marco jurídico que nos permite resguardar nuestras innovaciones, eh, se, se regalaron los derechos, digamos, se pusieron a disposición para el desarrollo de medicamentos y de vacunas, es decir, la humanidad se unió por un momento, distintos sectores se unieron por un momento para el desarrollo de una cura, para salir adelante de este tema. Y eso es algo muy importante y que nos lleva nuevamente al acceso abierto al conocimiento y a la posibilidad de compartir. La que sigue, por favor. La clave, sin duda, compartir el conocimiento, la siguiente. Y por qué importa cómo se comparte, porque si existen restricciones, porque si existen limitantes porque si no podemos compartir del todo, es imposible que se desarrollen avances científicos como este. Esto es solo un ejemplo y está, lo, lo he explicado de manera muy general, porque lo importante de esta charla, de esta plática, la cual agradezco nuevamente por haberme invitado, es que ustedes reconozcan la importancia de compartir conocimiento, de que cuenten con fuentes de información fiables, y de que se acerquen a este movimiento de acceso abierto. Me parece que hoy es muy importante compartir, alguno de ustedes reconoce, bueno no se reconoce porque llevan sus máscaras, pero reconoce la importancia de que jóvenes mayores de 18 años y ahora que continúe la vacunación, reconoce la importancia que tiene eso, el que se vacunen, creo que todos tenemos la foto o tenemos claro el momento en que algún familiar se vacunó en el que algún familiar cercano logró inmunizarse por eso es importante por eso importa cómo se comparte el conocimiento porque nos permite generar algo más grande porque nos permite fortalecer aliarnos por eso importa cómo se comparte el conocimiento la que sigue por favor quiero ir cerrando esta charla con algo muy personal las 15.49 horas fue el momento en que mi abuela paterna logró vacunarse. Fue eh, hace un año, no, fue en este año, fue en marzo, híjole, ya perdí de vista los meses, se me ha pasado de volada en, en los últimos meses, en este retorno a, a algunas actividades, pero fue esa hora en la que tengo muy claro y yo creo que algunos de ustedes también lo tendrán claro, el momento en que nuestros familiares, quizá más queridos, lograron vacunarse. Por eso es importante cómo se comparte el conocimiento, porque nos impacta, porque tiene un efecto en nosotros, aunque pensemos que los científicos de Europa, de Rusia, de Estados Unidos, están desarrollando las grandes cosas, lo cierto es, que nos impacta a nosotros en nuestra vida, nos impacta de manera directa. Y por eso yo quiero dejar en ustedes y sembrar esa parte, acérquense a, a las fuentes de información de acceso abierto al conocimiento. Nunca sabrán qué impacto tenga un concepto, una idea, um, o no sabrán qué es lo que se desarrolla en la actualidad, si no se acercan a esas fuentes de conocimiento. La siguiente, por favor. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Ustedes consideran que les tocará colaborar en alguna situación similar, desarrollando una vacuna, participando en el desarrollo de un medicamento, auxiliando a la población en momentos como estos que hemos vivido? ¿Creen que les pueda ocurrir? ¿Alguno? La siguiente, por favor. Temo decirles que sí. Seguramente sí. Es muy probable que en los años venideros tengamos que colaborar más. El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, en grupo, ese que odiamos cuando un maestro nos lo pide, justamente ese, tendremos que hacerlo cada vez más frecuente. La colaboración es fundamental y el compartir el conocimiento es básico para ello. Cerramos entonces, por favor. Híjole, no se ve, qué bueno. <risa> Pero les compartía una imagen respecto al momento en que yo recibí la vacuna, porque si no te más una imagen, no ocurrió, ¿cierto? <risa> Muchísimas gracias, les aprecio mucho estos minutos, espero haber dejado esa semilla en ustedes eh, respecto a a lo oportuno que es el movimiento de acceso abierto, hoy en día ustedes viven con información eh, y la información a, que, a la que ustedes tengan acceso les permitirá tomar decisiones. ¿no? Todos los datos que, que reciben en las clases que están tomando ahora, todo ese cúmulo de información les permitirá tomar una decisión muy importante en breve, a qué se van a dedicar. Y es una, información, y es una eh, decisión de vida, y entonces todas las clases es información que a ustedes les permite tomar esa decisión. Considérenlo así, hoy vivimos en la era de la información y es muy importante tener acceso a, él, a ella, esta información, de manera abierta, plural y directa. Estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Invitamos a nuestras autoridades de la primera fila a tomar sus lugares en el estrado. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas moderado por la directora de la Oficina del Conocimiento Abierto. Quienes deseen participar, favor de indicarlo alzando su mano. Buenos días. A todas y a todos, pues primero felicitar al ponente, muy agradable, muy digerible toda la información que les dio y muchas gracias. Eh, su servidora es docente de la asignatura de metodología, de hecho les compartí el like a mis estudiantes porque ahorita tendría yo la clase de metodología con ellos. Este, y bueno, me gustaría sobre todo, no sé si aquí hay alumnos de tercer semestre, pero sería muy importante… Eh, que les pudiera comentar esta diferencia justamente con la que usted iniciaba. ¿Cuál sería la diferencia? Eh, nosotros estamos ahorita en el proceso de búsqueda de investigación documental con ellos, estamos trabajando esta parte en el curso de metodología y eh, me gustaría que les pudiera explicar así con esta sencillez con la que usted manejó el tema, ¿cuál sería la diferencia justamente entre estos documentos que ellos pueden encontrar de, de acceso abierto y los que están de acceso restringido. Ellos empiezan a hacer estas búsquedas justamente en, en bancos de información y toda esta parte. Muchas gracias. Bien, bueno, pues creo que eh, parte de, de esto eh, que les comentaba, en donde ustedes pueden realizar, por ejemplo, sus tareas son repositorios eh, que existen hoy en día, eh, y uno de ellos, muy importante, con el que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado como el segundo más importante de América Latina, y eso de verdad tiene un gran mérito, ustedes cuentan con, con la institución que, que logra colocar eh, este servicio a todo el mundo, es Redalic. Es un repositorio en el que ustedes tienen información de primera mano y algo bien importante, actualizada, es de acceso abierto y no tiene costo para ustedes. Hace mucho tiempo, bueno no mucho, cuando yo acudía a realizar mis tareas, eh, tenía que hacer uso de, de revistas, de bibliotecas, estos, estos repositorios físicos, ¿no? que hoy en día aún existen. ¿Alguno ha visitado alguna biblioteca? Sí, A ver, la mano híjole, no son muchos, ¿eh? <risa> el punto es que lo cierto hace mucho tiempo era de manera física y tenías muchas veces que pagar por acceder al conocimiento, revistas especializadas que tenían un costo y que solo en las bibliotecas podías revisarlas de manera gratuita, hoy en día hay repositorios, hay, hay páginas, que te exigen un pago para poder revisar información. Eh, yo, mi sugerencia, por supuesto, ahora que están con este tipo de materias, es acudan a estos repositorios que de manera gratuita les permite acceder a información eh, eh, actualizada y pertinente. Les voy a confesar algo, yo tengo… mi hija tiene 12 años y cuando estaba en la primaria… Tuve la osadía, discúlpame hija, de decirle que hiciera una tarea accediendo a Redalic. Bueno, no saben el problema que representó en ese momento, porque una niña de ocho años, pues no sabe qué es Redalic, no sabe qué es un paper y mucho menos quizá tener eh, el, claro cuál es la síntesis de un paper. Pero mi sorpresa fue que le entendió, que aprendió a conocer cuál era una fuente fiable de información, contrario a Rincón del Vago, por favor no lo hagan, no hagan eso, por favor. Eh, y hoy en día en la secundaria le permite desarrollar sus tareas eh, y, y sin problema alguno. Es decir, eh, quizá pensamos que hablar de, reposito, de repositorios, de páginas virtuales, de, de eh, revistas especializadas es algo ajeno a nosotros y lo cierto es que no, cuando ustedes tengan acceso a ellas y cuando le entiendan, porque además es muy accesible y muy, muy fácil, verán que es más sencillo realizar sus tareas de investigación y de nuevo esa investigación a ustedes les va a permitir tomar decisiones, les permitirá saber si un tema les agrada o no, les permitirá tener bagaje cultural, también es importante les permitirá tomar una decisión más adelante para saber a qué se quieren dedicar o no. Pero el acceso abierto es una herramienta muy útil y hoy en día fundamental y necesaria para, para sus tareas. Entonces, bueno, yo creo que si mi hija logró hacerlo, ustedes sin problema alguno eh, sabrán utilizar esa herramienta. No sé si contesté un poco. ¿Alguna pregunta más? Por favor, por favor, falta. Muy, muy, muy rápida. Eh, la importancia de utilizar este acceso abierto y de utilizar la información formal en, en trabajos, en, en investigaciones, eh, en el estudio como tal, eh, para, para los chicos, como, como mencionabas, hay, hay otros lugares que no son tan formales, eh, pero ¿qué importancia tiene buscar e identificar estos lugares? Bueno, yo creo que es importantísimo el que tengan y cuenten con eh, pues esta serie de portales que les permita acceder al conocimiento de esta manera, ¿no? de una manera formal, eh, porque además eso les permitirá a ustedes desarrollar trabajos mucho mejor y actualizados, es, es bien importante, eh, a lo largo de su carrera y de su trayectoria académica, aquellos que deseen continuar en el nivel superior o posgrado o, o incluso ahora en, en el nivel medio superior, el contar con fuentes de información fiable, accesibles y, y sobre todo actualizadas les permitirá saber de dónde, de dónde partir. Esto que les explicaba hace un momento del desarrollo de una vacuna, por ejemplo, no pudo ser posible sin información actualizada y fiable. No pudo ser posible sin la colaboración, de manera que si alguno de sus trabajos piensa en que a lo mejor no va a tener un impacto global o mundial, bueno, eh, quizá no en un, en un primer momento, pero quizá sí les va a permitir a ustedes saber y reconocer la importancia del trabajo que están realizando. Tener información fiable, abierta, libre, actualizada, es fundamental para su labor eh, tanto académica como profesional. ¿No? ¿De qué? ¿de qué? ¿Alguna más? ¿Algo sobre TikTok? Ay. <risa> <risa> ¿No? adelante, adelante Bueno, hablando de TikTok, a mí sí me gustaría, también abonando un poquito a la, a la pregunta de la, de la profesora de metodología… Yo di metodología de la investigación jurídica hace algunos años y sí, para nosotros como profesores es muy importante que ustedes distingan una fuente de otra. porque, eh, porque qué? Se, ¿Qué distingue a Redalic de monografías o de Rincón del Vago? Una serie de criterios editoriales que permiten que la información que estamos encontrando está hecha por una persona que tiene estudios adecuados, pero que fue revisada por pares académicos que de alguna manera validan esta información. Por eso cuando nosotros los invitamos a acudir a bases de datos especializadas como cielo redalic la, la, la universidad además de redalic tiene otros sistemas como es el repositorio institucional a, a, que también nosotros los invitamos a que los conozcan el repositorio institucional conjunta toda la información científica y académica que desarrollan los profesores y los alumnos de la universidad pero antes de subirla es es revisada también tenemos la hemeroteca digital que lo que hace es agrupar todas las revistas universitarias y las revistas universitarias para poder entrar en la hemeroteca digital tienen que reunir una serie de requisitos. Entonces, eso es lo que es importante que ustedes distingan, que, que, que cuando ustedes estén realizando una información, y lo digo por TikTok, sí claro, todo el mundo hemos visto, no que este hay algunos… yo vi um, un día un TikTok de unas fresas que desinfectaban y le salían un gusano. no eh, en realidad son es información que se va compartiendo y que de pronto la creemos, pero no tiene un sustento científico. Entonces, tal vez esa es la, eh, la diferencia y por eso nosotros les insistimos tanto en que vayan a, a, a fuentes especializadas, pero verificadas, y el acceso abierto a nosotros lo que nos da es la oportunidad de entrar en el mundo científico sin un costo, sin un costo de datos o de pagar o eh, en realidad sí el costo lo absorben las instituciones que crean las bases de datos, pero es muy importante que ustedes lo conozcan y que lo utilicen. Entonces, creo que esto es, es la, la invitación que hoy les, les hacemos para que ustedes sí complementen su información pro, este, académica, profesional, personal, a través de bases que estén elaboradas con altos, altos estándares de, de calidad y que aprovechen las, las herramientas de acceso abierto. Buenos días, eh, lo felicito por la excelente presentación eh, y con lo, todo lo comentado en su presentación y su vasta experiencia, eh, me gustaría que nos compartiera el tema eh, o un, su perspectiva. Acerca del plagio académico que se sufre desde este eh, nivel académico que es eh, de preparatoria ¿Por qué? Porque habitualmente yo lo hice, copiar y pegar y entregaba así mis trabajos Y cuando yo merecía el punto que nos daba en aquel entonces el profe, nos decía No, porque tienes un décimo, ¿por qué? Porque tan siquiera te doy el valor de que entregases algo copiado porque antes de ti había 20 compañeros tuyos que ya lo hicieron. Entonces, desde su perspectiva, ¿podría comentarnos cuáles son las desventajas de, de no hacer un buen, eh, una buena investigación? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, venía pensando justamente en, eh, por la mañana en, en, en ese tema rumbo, rumbo a esta charla eh, y me parece fundamental comentarles algo y, y decirles de manera muy clara. El uso de información, el que circule la información de manera libre, tiene también reglas. Y ustedes lo saben muy bien. En las mismas redes o en las propias redes sociales, eh, pues hay una regla no escrita en la que pues eh, no se vale el copiar el contenido de una cuenta a otra, sin dar el crédito, ¿sí o no? ¿verdad? Y entonces cuando ocurre eso y nos damos cuenta, le echamos toda la carne al asado, le, le, le tiramos hasta, eres un copión, este, eh, esto no es idea tuya, bla, bla, bla, ¿cierto? ¿sí o no? Bueno, lo mismo ocurre en el, en el tema académico y en la circulación de la información académica, Um, requiere por supuesto, hay mucho más formalidad, pero hay reglas básicas cuando elaboramos un documento producto de una investigación, primero y de entrada citar, a ver de dónde saqué este dato, y ustedes, les voy a dejar la presentación o seguramente la podrán ver después en redes sociales, pero podrán apreciar tanto la liga ¿no? de dónde saqué los datos y la información que les compartí, eh, y citar a la fuente, por eso les decía, esta, esta eh, gráfica fue pues, producto de la Organización Mundial de Comercio, de información de la Organización Mundial de la Salud, o este otro tema salió de tal página eh, eh, que se dedica a investigar redes sociales. En fin, de entrada fundamental es citar, ¿no? decir de dónde sacamos la información que estamos mostrando. ¿no? Y posteriormente en la formalidad, ya en el desarrollo de un trabajo académico, es hacerlo bajo reglas adecuadas, están las reglas APA, están eh, de manera correcta cómo, cómo citar a nuestra fuente, cómo colocar eh, las páginas, en fin, hay una serie de reglas al respecto ya en la citación académica. Pero además es muy importante también que tengan en mente que el producto que ustedes desarrollen o la innovación que ustedes realicen, la reflexión que hagan en un ensayo o en una alguna tarea, tiene que ser producto de ustedes, los, los desarrollos científicos o el desarrollo científico que les puse de ejemplo, no pudo haberse logrado si solamente hubiese sido cortar y pegar, ¿cierto? Alguien más tuvo que, ok, basarse en esa fuente y desarrollar algo más. Entonces es muy importante que ustedes tengan en mente que más que cumplir un trabajo, una tarea, se trata de su reflexión y su aportación sobre el tema. Solo así conocerán la importancia que tiene el trabajo que les han solicitado. Entonces creo que la importancia va, por supuesto, uno, conocer las reglas básicas de cómo citar a las fuentes originales, de qué colocar o qué no colocar, pero lo más importante es que ustedes están en una época en la que eh, pues, movimientos como el acceso abierto, que no tiene más de 20 años, o tendrá eh, al inicio de este siglo, les permiten elaborar y desarrollar trabajos académicos eh, y de investigación mucho muy pertinentes. O sea, están en una época que ya hubiésemos querido muchos cuando, cuando teníamos su edad, de verdad tienen acceso al conocimiento y hay fuentes de verdad muy fiables. Incluso creo que por acá está el repositorio institucional donde hay libros e investigaciones de la misma universidad, es más, les aseguro que si se meten al repositorio institucional, hay crónicas acerca de PREPA 1 que ustedes muy bien podrían alimentar, recuperar y enriquecer. Es lo, es lo que les, les dejaría y por eso la importancia de no copiar y pegar. ¿no? Bueno, de manera muy general quisiera también eh, consultar, preguntar o que nos informen también de esta forma responsable del compartir eh, las cosas que, pues, que compartimos en redes sociales, porque por ejemplo tenemos un claro ejemplo de la youtuber que está ahora en la cárcel por haber eh, compartido contenido inapropiado y que muchas veces eh, pues, a lo mejor eh, pues en la edad que se encuentran eh, los alumnos pues se nos hace fácil, incluso los ya también los adultos, o sea, no digo que exclusivamente este sector de edad, ¿no? Se nos hace fácil de ah, vimos un video y ah, mira y lo, se lo compartimos por WhatsApp, hasta nos aparece, ¿no? reenviado muchas veces. Entonces, la importancia que tiene y también de platicábamos con un compañero de la pseudociencia, de muchas veces nos dejan una tarea y nos metemos a YouTube a ver un tutorial a ver eh, un experimento o algo así y terminan teniendo consecuencias muy graves, porque no son, pues no son fuentes confiables, no sabemos si ese experimento ya fue probado y lo estamos haciendo y a lo mejor podemos ocasionar un accidente directo, afectar a nuestras familias y demás y también compartir ubicaciones, etcétera, o sea, toda esta… Que tampoco se salga de las manos el hecho del compartir, qué estoy compartiendo, de qué forma lo estoy haciendo y que sea eh, compa una compartida segura. Exacto, eso, eso es muy bueno, esa frase, esa última que mencionas creo que es clave, ¿no? Compartamos de manera segura, evitemos compartir fake news. Eh, durante esta pandemia algo que surgió eh, fue fueron iniciativas de verificación de información. En las redes sociales ustedes pueden encontrar iniciativas como Verificado MX, como Verificovid, eh, son iniciativas de periodistas, de académicos, de médicos, que verificaron toda la serie de eh, pues datos o noticias falsas que circulaban incluso en WhatsApp, porque así nos llegan de manera directa, nos llega incluso en el grupo bueno no quiero este, decir qué grupos no pero a mí este pues de, de personas muy cercanas en los que pues te llegaba por supuesto la información falsa respecto a lo más frecuente era la vacuna no funciona y te están colocando un chip cierto quién lo escuchó por ahí ah solo uno yo creo que más en fin en fin lo cierto es que uh, habrá que acercarnos permanentemente a fuentes confiables, a todas estas iniciativas de verificación de información eh, y pues hay instituciones, creo que ustedes pueden reconocer de manera muy, muy importante, como instituciones de educación superior, universidades, eh, organizaciones globales como la Organización Mundial de la Salud, eh, fuentes gubernamentales que les permitan, por supuesto, compartir información fiable y verificada. También es importante eh, tener en mente y tener claro que eh, lo que se busca es eh, que ustedes reconozcan de entrada portales formales, información fiable, verificada eh, y, y además pertinente, no actualizada. Entonces, sí, es muy cierto, es cierto de evitar compartir información falsa. Muchas gracias, parece que no hay una pregunta más. Me voy a permitir ponerme de pie para, para hacer una entrega de un reconocimiento. Que a la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Hernán, Hernández Zarza por su destacada participación como ponente del tema, like y comparte. Esto ¿Es esto el Open Access? en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, titulada Importancia, cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural. Octubre 2021, Patria, Ciencia y Trabajo, y lo firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Salza Delgado, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Un fuerte aplauso, por favor, al ponente. Cedemos la palabra a la ingeniera Edith Hernández García, directora de la Oficina de Conocimiento Abierto, quien realizará la clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Carlos, por el tema con el que nos permite cerrar estas actividades. Un tema de alta importancia, porque les llega justamente a los chicos que para nuestra institución es la parte más joven, que se está formando y que hoy estamos frente a contadores, economistas, enfermeras, doctores, que investigadores, que el día de mañana escribirán la historia del mundo en el que estarán viviendo. Efectivamente, es un tema sensible y que invita a todos ustedes que tenemos hoy la oportunidad de estar de forma presencial y los que nos están este, este, viendo en una transmisión por, por Facebook, de la misma forma los invitamos a que se acerquen al conocimiento a través de, de justo el, el tema de acceso abierto, porque no cuesta poder consultar, no cuesta poder descargar el tema de alguna investigación que estemos realizando. Pero desde hoy lo tenemos que aprender a hacer, chicos, porque cuando lleguen a una licenciatura, a un posgrado y tengan que elaborar una tesis, un material de investigación, si no sabemos investigar, entonces será muy complicado poder llegar al producto final de, de, de un camino de formación. Además de que somos un país que no innovamos, que muchas ocasiones copiamos, porque nuestra formación a veces no va con esa no va tan fortalecida en la investigación en, y, y es algo que tiene que nacer desde ahorita, que vamos a entrar y que vamos a, a elegir para lo que nos vamos a dedicar. Yo agradezco mucho, de verdad, un tema muy importante, agradezco, doctor Camerino, el espacio, la oportunidad de poder cerrar estas actividades aquí en PREPA 1, donde están escribiendo mucha historia, hacen muchos eh, muchas actividades en tema de beneficio social que también es muy importante y reconoce seguramente la comunidad mexiquense. Maestra María José, muchas gracias por acompañarnos en este momento de clausura. Y bueno, agradezco también a todos los ponentes internacionales, nacionales e institucionales que nos acompañaron en todas estas actividades. Es una semana que les invitamos a recordarla, se celebra siempre la última semana del mes de octubre a nivel mundial, Ustedes van a encontrar actividades de otras universidades en todo el mundo referentes al tema de acceso abierto. Recuérdenlo, la última semana del mes de octubre. Cada año cambia el tema y este año se abordó justo lo que ya comentábamos. Importa cómo abrimos el conocimiento, importan los medios, importa la forma, importa cuál es el conocimiento que abro, importa cómo lo protejo, porque aunque está en acceso abierto, tiene protección tiene ley que que de alguna forma le da la garantía de que mañana no descargue, lo convierta en un libro y lo venda, eso también se cuida en el tema de acceso abierto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos ustedes también por acompañarnos y los invitamos a que se sumen al movimiento de acceso abierto. Gracias a todos, patria, ciencia y trabajo. Gracias.